Hola amigos del canal, un asesino está en el campamento y nos quiere matar a todos. ¿Lo conseguirá? Vamos a jugar. ¡A por él! Preparados para los sustos. No a la puerta, vamos a ver Se pone rojo el botoncito Taylor Tío Estoy glad De que estés aquí ¿Qué es lo que pasa? He tenido un sueño Mucha de la tripulación ha desaparecido Hay algo en el suelo Aparentemente sangre Oh Muy buena tu broma ...ahora déjame dormir... ...tío, no estoy bromeando... ...echa un vistazo... Uf, ...estoy echando... ...un ojo a la casa... ...ok, Jen, Echar un vistazo... ...vamos... ...alright... ...ten cuidado... Ah, ...las intros siempre son pesadas... ...pero usted puede... ...no... ...que cara... ...no nos deja entrar... ...bueno... ...se supone que estamos en un campamento... Y podemos ir hacia el camping, la entrada o hacia el bosque. Vamos hacia la entrada. No puedo correr ahora. Vale. A ver aquí qué hay. Por favor, Dios mío. Espero que no sea sangre de verdad. Y la llave. el ordenador nada vamos a seguir puh, puh, puh, puh. camping y entrada pues a lo mejor yo para el lado que no es hay niebla está bien conseguido son gráficos tipo PS1 pero está bien conseguido y para acá otra caseta Ponte rojo Ahí está ¡Soyos! Por favor ¿Qué es esto? Son cuerpos, mierda Solo yo y James Estamos vivos en este jodido sitio Vuelve para hablar con James Si puede Vale Voy Joder Empieza bien, empieza bien Mola, mola Aquí estaba, aquí está James. He encontrado, tío, he encontrado cuatro cuerpos en una casa cerca de la entrada del campamento. ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo qué sé. Vamos a ver si hay alguien vivo por ahí. No, no, no. No, no quiero tocar los cuerpos muertos. Vamos, vamos. Ayúdame. ¿Qué es lo que me pasa? Bueno. Go to the house with Jake. Vamos a la casa, ¿no? Supongo que es la de los... los... ...cadáveres. Esta no será, vamos primero a la de los muertos. ¿Y ya viene, o no? Sí. Ay, que me he perdido. Ya. Uff. El juego, por ahora... ...punto a favor, porque... Ya nos da un susto La ambientación es buenísima Y... Y tiene pinta de que nos va a pegar algún repullo más Vamos a ver ¡Yo! ¡Que se la han cargado! ¡No, ¡jay, ¡Mierda! ¿Y ahora qué hago yo? ¡Que viera por mí! Ahora sí puedo correr ¡Oh! ¡Que está ahí! ¡Corre, corre! A ver, había una llave por aquí donde sea. Aquí. ¡La llave! ¡Que nos mata! Bosque. Madre mía, el coche está, no tiene gasolina. Una tumba, Nick. <risa> Primer final. Mal final. Paz, por ahora punto a favor. Otro. Eh, susto y tal. Hemos visto una tumba y tal, pero yo quiero coger coche bien, vamos a la casa con Jay aquí no Aquí se lo oh. ya se lo han cargado vamos vamos corre corre hay que ir a la casa a la otra a coger la llave la llave del coche que hemos visto antes y que no nos mate el loco este Y ahora la gasolina. Vamos a esconder la llave. La gasolina. Aquí está. Al otro lado. No. Allá. ¿A dónde entra el, el coche? Allá no. Allá. espero que sea para allá no está en la casa ay que no vamos a tener que cruzar con el loco ¡epa! corre Corre, corre, coche. Uh. Bien. Yeah, hemos cogido el coche A ver si este es el final Va, puntazo a favor Número 3 Uff Si este es el final Y por qué se para Por qué se para No te pares Bien me lo pasado Bien, juegazo Juegazo, juegazo Da miedo, da susto Da angustia Da todo, gráficos malos, no pasa nada, un 9 sobre 10. Amigos, si les ha gustado el vídeo, un like y nos vemos próximamente en otro juego de terror. Chao y hasta la próxima. No olviden de visitar los otros vídeos del canal. Adiós. Al ordenador le voy a dar, si no te suscribes al canal o le das un like.